Uchi presentó Men ese es el tema de hoy Esa gráfica Que Uchi Lora presentó Decía que Hipólito Mejía Por ejemplo Cuando llegó Al poder en el 2000 Para que ustedes tengan una idea El país debía 4 mil millones de dólares Oigan bien Cuando Hipólito se va Dice Uchi Y es verdad este hombre hizo lo que nunca se había hecho en términos de, de endeudamiento. Dejó el país con 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. De 4 lo llevó a 10 mil. Se acogió 6 mil millones de dólares en préstamo. Vino Leonel Fernández y Leonel lo llevó de 10 mil a 25 mil millones en 8 años. Oigan bien. De 10 mil a 25 mil millones lo llevó Leonel. Y Danilo Medina lo llevó de 25 mil a 44 mil millones. Y Luis Abinader en un año y piquito lo lleva casi a 60 mil, 58 mil, ha cogido 13 mil o 14 mil millones de dólares. O sea que no pueden hablar ninguno de endeudamiento. Y usted oye a estos PLDistas hablando, que está es verdad que Luis, pero eso no lo pueden decir ellos, eso lo puede decir uno, que en la práctica, pero los peledeístas endeudaron este país, tú sabes que es de 10 mil, lo llevaron a 44 mil, no, pero no, no, no hablen disparate, porque aquí no todo el mundo es tarado, aquí no todo el mundo es tarado, y entonces usted oye hablando, que el bienestar o sea que este país estaba una tacita de oro y ya se, se, se volvió nada o sea que aquí no había pobre según danilo aquí todo estaba bien eh, estaban tan bien o, oigan qué locura que la gente votó de los o sea, yo no sé cómo explicarle o, o danilo piensa que realmente somos unos estúpidos una ensarta de estúpido, lo lamentable, tengo que decirlo, lo lamentable es, que este pueblo gire en un círculo, este pueblo gira en un círculo, ¿cuál es el círculo? que un día está con el PRM, otro día está con el PLD, aún, o, o sea, por ejemplo, es verdad, estos están haciendo muchísimas cosas malas y la gente va a ir en contra y a los tres meses o la, al año ya están, o sea, y estamos en ese círculo. Eh, cuatro años con el PRD, eh, eh, hay que sacarlo, eh, el PLD hay que sacarlo y estamos en el mismo círculo, en el mismo círculo.